Bueno, pues yo creo que, que ya. ¿no? Eh, bueno, nada, eh, buenos días después del café otra vez. Eh, gracias a Lola y a Cristina que no nos cansaremos de agradecerle mm, su interés en estas jornadas y también a Julio por apoyarlos. ¿no? Eh, bueno, nada, ya me conocéis muchos, ya sabéis que yo soy Teresa Neira, eh, la profe de educación infantil del proyecto EDIA Trabajo en un centro público de Santiago de Compostela y odio los mandilones. Eh, me parece importante, eh, lo hablábamos así entre pasillos, ¿no? eh, a, a, ayer cuando hicimos la presentación, ver en qué aulas se encajan los recursos del proyecto EDIA. ¿no? Es cierto que no encajan en cualquier aula. Eh, pues un poco los pilares que, que están detrás de mi, de mi práctica docente, mi aula, ¿no? Es el constructivismo, pues el trabajo por secuencias didácticas, los proyectos, la actividad, la manipulación, la iniciativa, la curiosidad. Eh, ¿Por qué estas imágenes que están aquí? Porque esto pasa un poco como la confusión entre metodología y, y tecnología, ¿no? Hay centros que tienen unos recursos maravillosos y los usan pues para arrastrar las tarjetas o hacer el puzzle en la pizarra digital, ¿no? pues esto es lo mismo. Yo trabajo en esta aula tan fea de sillas verdes y mesas verdes, que ahora me las pintaron de azul, un poco mejor, pero eso no quita que no se pueda hacer una enseñanza de calidad. Veo otros espacios tan bonitos como los de la derecha, que a mí me encantaría trabajar en uno así, pero muchas veces lo que pasa adentro se queda en una, en una decoración. Eh, los, los protagonistas del aula tienen que ser ellos. Yo trabajo en aulas muy numerosas, 25 o 26 niños, eh, los cojo en tres años y siguen conmigo hasta que acaban el, el ciclo. ¿no? Eh, creo que la obsesión por el silencio es un problema. En las aulas donde los niños no hablan y no hay ruido y barullo, eh, se les limita terriblemente su capacidad de relacionarse, de que su cerebro evolucione a través del lenguaje. Y bueno, esto ya es un alegato. En mis aulas siempre hay mucho, mucho ruido y a veces no es eh, bien recibido, ¿no? Eh, yo diseño secuencias didácticas sobre todo en tres áreas, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, la lógica matemática y, y el arte, ¿no? Esos es son ahí los eh, dos aspectos que están ahí pendientes de elaborar unos recursos, ¿no? Eh, eh, creo que debemos de defender la escuela productiva frente a la reproductiva, ¿no? El, eh, utilizar el error como recurso metodológico, forma parte de, del proceso de evolución y de aprendizaje y también quiero hacer un alegato a no a colorear. Coloreando no se aprende nada y es eh, una obsesión eh, por el colorear, ¿no? Por favor, respetad a los niños y niñas, ¿no? Eh, esta viñeta de Tonucci, pues creo que ilustra perfectamente lo que pasa. A los niños pequeños les interesa terriblemente todo lo que pasa en el mundo. Le interesa la ciencia, la investigación, eh, las cosas complicadas y, y no coloreas. Bueno, pues nada, eh, metiéndome ya de lleno en el recurso. El recurso que he utilizado es el de fotografías y cuentos, arte y letras que es aquí el que en compañía de Pablo Nimo pues, eh, publicamos, lo que pretende es, eh, es una secuencia didáctica que pretende describir los pasos necesarios para escribir un texto literario, un cuento, pues con cierta calidad, eh, respetando algunas de las características del texto literario. Y eh, lo que destaca en este recurso es que generábamos el espacio en el que iba a transcurrir la acción pues, a, a través de una de una fotografía, ¿no? eh, Los recursos de educación infantil y primer ciclo de primaria, que es ahí en lo que estamos nosotros, tienen una complejidad añadida porque hay que abordar eh, la enseñanza del código. No es solo trabajar las propiedades del texto y aprender mucho del texto literario narrativo, que es importantísimo, sino que cómo hacemos que estos niños de 3, 4, 5, 6, 7 años adquieran el conocimiento del código y del sistema de escritura. ¿no? El recurso educativo tiene un bloque de actividades que está destinado a este apartado y que mmm, son actividades enmarcadas en el propio texto. Es decir, las palabras potentes para trabajar en ese momento pues son los personajes del cuento, las palabras de la fórmula fija de inicio y, como bien dice Mafalda, esto rompe con la enseñanza tradicional y no es fácil. Eh, los niños eh, pueden escribir textos de calidad mucho antes de dominar el código. Estos son escrituras de niños de tres años. Eh, el, el de la derecha es un, la transcripción de esta descripción de la bruja que hay en el medio. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero es de muchísima calidad, hecha por un niño de tres años. Él me dicta a mí, yo lo escribo, soy la persona que lo recoge y en un segundo momento yo se lo dicto a, ella, a él su texto, era un niño que se llamaba Joan, y él lo grafica, pues como lo veis, con esas culebritas y bolitas. ¿no? La imagen de la izquierda eh, son pies de foto de un proyecto de gorilas, también de niños de tres años, que escriben pues, con escrituras silábicas eh, lo que hay en esa, en esa imagen. ¿no? Esto es lo más eh, difícil de hacer entender, a través de nuestros recursos. ¿no? Un apoyo fundamental para este recurso es el vídeo, porque explica, eh, es imprescindible verlo primero para poder entender lo que son esas bolitas, esas rayitas y esas culebritas. ¿no? En nuestros recursos educativos son necesarias muchas más actividades que en otras etapas educativas. Esta es una captura del recurso ahí de las compañeras, de Irene, Adela y Marimar, historias, historias, historias, que también... Eh, lo que pretende es que su alumnado acabe escribiendo, escribiendo un cuento perdón, eh, de calidad pero eh, lo pueden hacer en muchísimas menos actividades, no tienen que desglosar los pasos eh, como tenemos que hacer nosotros cuando van dirigidos a, a esta etapa ¿no? ¿Qué aportaciones del recurso son las más valoradas a juzgar por las personas que lo utilizaron? Por la propuesta de trabajar la descripción y la estructura y los personajes a través de un cuadro comparativo eh, con cuatro de los textos seleccionados, la idea de situar en un espacio dado, generado por una imagen, eh, la historia eh, y también a veces eh, cuando se utilizaron en otros momentos cuadros, pues también eso ya generaba personajes, ¿no? La batería de adjetivos que aporta para describir a una persona eh, física y psicológicamente, eh, las fórmulas de inicio y de final, eh, las, las funciones de Vladimir Plot para poder introducir tramas, la fórmula de estructura de Adam, porque simplifica bastante más que principio, nudo y desenlace, es mucho más fácil escribir un texto, y la sugerencia de los conectores pues para introducir en conflicto, ¿no? Eh, nosotros recomendamos pero, un día, de repente, eh, finalmente, ¿no? Y también eh, la propuesta de ilustración. Eh, cuando los dibujos se colorean pierde muchísima expresividad, estos son lobos hechos por niños de tres años, cuentos de lobos y por ejemplo el que había abajo empezaba, había una vez un lobo que vivía en una pirámide, ¿no? con lo cual se introduce un día y ya aparece un conflicto. Eh, ¿Qué dificultades o inconvenientes tienen? Pues que es muy denso, tiene mucha información, muchas propuestas, es necesario que haya soporte teórico porque esto rompe con la enseñanza tradicional completamente de la, de la lectura y la escritura, eh, va dirigido a docentes, a personas opositoras, a familias, pero no al alumnado. Yo no creo que sea interesante, por lo menos a mí no me interesa nada, eh, diseñar esas actividades donde lo único que tienen que hacer los niños en programas como Edulín o similar sea arrastrar, porque lo único que centra la atención de los niños es que haga el ruidito cuando encajan la, el, la, la tarjeta en, en la portada del cuento adecuado. ¿no? Bueno, creo que nosotros deberíamos ir en otra línea. Eh, la dificultad en la evaluación, evaluar en educación infantil es eh, complejo. Eh, yo puedo tener una rúbrica de referencia de qué cualidades tiene que tener un, un buen texto literario, fantástico el banco de rúbricas del CEDEC, pero yo no puedo hacer una rúbrica que se transforma en algo eh, tangible para valorar en educación infantil. ¿no? La evaluación se hace fundamentalmente a través de la, de la observación que haces pues, con la recogida de datos, de las conversaciones, de sus producciones, de grabaciones que puedas hacer. Y lo que resulta mucho más interesante en educación infantil para evaluar es el portfolio. Esto, por ejemplo, es eh, una, la evolución de una niña a lo largo de todo el ciclo escolar de cómo representa el personaje principal del cuento y cómo escribe el título, ¿no? desde sus primeras producciones en tres años hasta que acaba en, hasta que acaba en cinco. ¿no? Eh, ya para cerrar, creo que los recursos educativos abiertos están dirigidos no solo a la diversidad del alumnado, sino a la diversidad del profesorado, a la diversidad de familias, a la diversidad de contextos, y siendo diferentes pues perseguimos una única meta, ¿no? la calidad de la, de la enseñanza. Si busca resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Y nada más. Muchas gracias.